¡Hola mis amigos! Espero que les estén pasando muy, pero muy, pero muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es simplemente ver un video en el que eh, hablan de mí. No sé si bien, no sé si mal, eh, pero me pasaron este video y me dijeron Emanuel, te mencionaron en este video, entonces lo que quiero hacer es eh, verlo por primera vez con ustedes. Eh, y reaccionar a este video eh, No voy a hablar Voy a primero a verlo con ustedes Analizarlo con ustedes Y una vez que lo veamos Saco mis conclusiones Espero que A sea... pesar de todas las pruebas Perdón. Y todas las denuncias ah, y... Está súper fuerte Perdón por eso <risa> eh, Creo que como por ahí Ah ok, es de Computrabaja, yo vi este video de él Espero que no sea nada malo, pero de igual manera vamos a ver este video por acá. Por acá. Aquí ustedes lo están viendo, ¿verdad? Sí, lo están viendo perfectamente. En contra de Omega Pro, Omega Pro sigue siendo rentable. Duélale al que le duela. Con pruebas voy a demostrarte que Omega Pro sigue siendo rentable. Quédate hasta el final del video para comprobarlo por ti mismo. Soy Iván Darío Marín Pantoja, Full Stack Marketer y analista de negocios online. En el 2010 emprendí la aventura de ganarme la vida generando ingresos por internet y luego de varios aciertos y fracasos, quiero... Eh, recomendación, yo he visto varios videos de él, recomendación, de alguien veterano en YouTube. Eh, no hagas esta intro, porque es muy reiterativo. Es mejor una intro simplemente con música, simplemente para... Pero contar tu vida a todos los videos es, es un poquito pesado para la gente. Como, como consejo, si lo quiere tomar bien y si no, no. Compartir contigo mi experiencia, así que acomódate y preferiblemente colócate tus audífonos o auriculares para una mejor experiencia. Comenzamos. Como siempre antes de comenzar hago la aclaración que en estos videos... Y otra cosa es el formato del video está en 4 tercios, deberías de hacerlo en 16 novenos, no sé con qué estás grabando pero eh, se ve como un poquito mal encuadrado el, el hecho de que lo uses en un formato más cuadrado y no rectangular aprovechando la pantalla completa del, del dispositivo, sea computadora o celular consejo nada más perdón ya ya me callo <ríe> está de el, el que dice que no va a hablar durante el video que lo va a ver simplemente y, y hace todo lo contrario perdón ahora sí me callo lo que hago es compartir mi experiencia y por tratarse de mi experiencia es algo muy subjetivo así es que no creas nada de lo que te digo compruébalo por ti mismo sin embargo volviendo al tema del video, pienso que omega pro es muy rentable, sigue siendo rentable, pero quizás no de la manera en que tú crees. Miremos un canal por aquí de una persona ¿De que ha estado trabajando últimamente con el tema de Omega Pro, demostrando todo lo que ha sucedido y demostrando, eh, o más bien enseñando pruebas de la estafa que hay en Omega Pro. Sin embargo, esta persona, Emanuel G., gracias a Omega Pro, a esa palabra clave, ha podido monetizar sus videos, o más que monetizarlos, ha logrado conseguir visitas. Y uh -huh. antes de que esto se caliente, no estoy haciendo una crítica en contra de Emanuel G. Más bien, esta es una crítica contra ti, contra las personas. Porque Emanuel no solamente habla de Omega Pro, no solamente ha hablado de Omega Pro. Aquí podemos ver un video muy interesante, donde pudo, con un asesor financiero, analizar una opción de inversiones. Lo curioso es que ese video donde tuvo a un analista financiero, donde realizó diversas preguntas, donde pudo enseñarnos algo, no es uno de los videos con más vistas. Lo mismo sucede por aquí arriba, donde tenemos un video explicando qué es realmente una asesoría financiera. Y aún así, es un video con pocas vistas en comparación a todos aquellos videos donde aparece la palabra clave Omega Pro. ¿Y esto que demuestra? Que a las personas les gusta revolcarse en el problema, les gusta saber qué es lo que hicieron mal y quedarse allí lamentándose. No veo a alguien interesado en saber en qué se equivocó para no volver a equivocarse, sino que lo único que quieren hacer es seguir mirando que cometieron un error, seguir buscando culpables, pero no buscan la manera de avanzar. Es como dice el dicho, son los que no hacen ni dejan hacer. Sí, los que cayeron en esta estafa se equivocaron, cometieron un error, pero al menos buscaron una solución, una salida, al menos buscaron una alternativa. ¿Cuántos hemos estado señalando a aquellos que invirtieron mal, pero nunca hemos hecho algo diferente para tratar de salir adelante que simplemente quejarnos? Y por otro lado, los que ya invirtieron y cometieron el error, lo siento, pero ya cometieron el error, Ahora lo que tienen que hacer es enfocarse en cómo remendarlo, en cómo remediarlo, en cómo salir adelante, en descubrir por qué se equivocaron. No basta simplemente con echarse la culpa, con señalarse y con sentirse unos tontos, porque todos somos, en alguna manera, ignorantes. Hay cosas que, lastimosamente, tenemos que aprender a partir de los errores. Pero la pérdida aquí es que muchos cometieron el error y no han aprendido nada, porque no quieren aprender. Solo se quieren quedar mirando en qué se equivocaron, volviendo a ver videos de Omega Pro, videos en los que hacen chismes de Omega Pro, que si Reynoso se fue, que si Reynoso se quedó, que si se cambió los calzoncillos. Eso ya no importa. Lo que necesitamos ahora son soluciones. Si hay que demandar, si hay que hacer una denuncia, pues ¿en dónde hay que hacerla? ¿Cómo hay que hacerla? Si ese no es el camino, sino que lo que hay que hacer es buscar cómo recuperar el dinero, pues saber en dónde hacerlo si lo que queremos es buscar una alternativa de inversiones y no quedarnos con la ilusión de algún día lograr generar ingresos por internet pues educarnos y saber que el dinero por internet es real, pero hay que saber cómo analizar los modelos de negocio para que no caigamos en estafa que tampoco nos blinda totalmente, pero por, por lo menos nos ayuda a no caer en estafas tan evidentes como Megapro así es que aplaudo canales como este de Emanuel porque veo que esta semana también ha tomado esa iniciativa de buscar soluciones y ya no siguió tanto hablando de Omega Pro sino que también está analizando otras cosas que están sucediendo como Validus y también aplaudo que está analizando personajes como Diego Gómez porque precisamente personajes como Diego Gómez sí saben cómo aprovechar Omega Pro, no porque inviertan allí, sino porque saben que sigue siendo rentable este tema, esa palabra clave y esa temática de las estafas por internet. Otro canal que está haciendo algo similar a lo que hizo Emanuel, RT Contadores. Sin embargo, aquí se repite la misma historia. Cuando no se habla de Omega Pro, las personas no ven los videos. Si sí les encantan los videos donde aparece la palabra clave Omega Pro, Ahí las vistas son grandes, ahí las vistas son bastantes, los comentarios. Pero aquí también en RT Contadores han hablado de otros temas que no sean Omega Pro. Cinco recomendaciones para invertir. Increíble, cinco recomendaciones para invertir. Las personas solamente le han dado 80 vistas, solo 80 vistas. Mientras que este video de hace tres semanas, al igual del de cinco recomendaciones para invertir, tiene 965 vistas, simplemente porque habla de Omega Pro. Y esto, repito, no es una crítica con este canal RT Contadores, es una crítica con nosotros como sociedad, como eh, consumidores de contenido. Nos están ofreciendo una solución, nos están dando tips para saber invertir, para no volver a caer tropezados con la misma piedra. Y aún así nos enfocamos solamente en el problema, en repetir el problema, en seguir maciando ese problema, pero sin llegar a una solución. Pero estos dos canales, aplaudo, porque han seguido haciendo contenido, no solamente Omega Pro, sino que han podido usar Omega Pro de alguna manera para dar a conocer su otro contenido y educarlos. Pero hay canales que se han dado cuenta de esto. Como este personaje, Diego Gómez, ya se dio cuenta de esa tendencia de Omega Pro y que sigue siendo rentable, no la empresa, no invertir en Omega Pro, pero sí hablar de Omega Pro, sí tomar esas personas que están emocionalmente destruidas porque invirtieron en Omega Pro, o que aunque no estén tristes, toda su mente no hace más que girar en torno a Omega Pro, para él venir y ofrecer sus soluciones, miremos, su último video es, no caigas en la trampa de los estafadores, y adivinen de quién habla, pues de Omega Pro, cuando miramos sus shorts, no sé si antes había hecho shorts, pero si los había hecho los borró. Y su primer short que aparece aquí es Omega Pro es Estafa. Claro, aprovechemos esa palabra clave. Aprovechemos que la gente está en crisis, está llorando. Y como él lo dice, aprovechemos que están llorando para vender pañuelos. Y sí, señores, les vende pañuelos, pañuelos carísimos, pañuelos que a la verdad no sirven para solucionar nada, sirven para que él se agarre Así es que esa es la reflexión del día de hoy. Omega Pro sigue siendo rentable. ¿Por qué? Porque se volvió un tema tan trend topic, es una tendencia y hay quienes la están aprovechando. Algunos quizás sin querer hablaron del tema, les ayudó a hacerse más visibles como Emanuel G., como RT Contadores, y están dándole un enfoque a su canal para brindar información. Incluso yo me puedo meter ahí. Pero otros, sabiendo que hay personas llorando que hay una necesidad, pues están prestos, listos para vender una solución. El problema es que no es una verdadera solución. Es humo. Precisamente, Diego Gómez está tildado, marcado, como uno de los vendehumos de Latinoamérica. Y no quiero que se repita lo que pasó con el debate de Carlos Muñoz y Diego Rusarín, que si no lo sabes, bueno, hace un tiempo hubo un debate de Carlos Muñoz, que es otro coach de emprendimiento, de finanzas, de negocios, un debate que tuvo con Diego Rusarín, quien es más bien un filósofo, aunque también tiene algo de coach. El tema es que fue un debate en vivo, que no salió para nada bien para Carlos Muñoz pero fue tan tendencia que salieron un montón de canales a hablar de ese debate gracias a esa tendencia se hicieron grandes y el tema es que a la final no se dio ninguna solución ¿por qué? mira por acá tenemos humillado a Carlos Muñoz y el problema es que saben que Carlos Muñoz todavía está bien, todavía está vendiendo cursos, todavía está vendiendo sus seminarios, sus talleres no les bajó de precio, al contrario, parece que se volvió más exclusivo. Y lo que terminaron haciendo fue darle una pauta a Carlos Muñoz para entender su mercado y saber cómo adaptar su producto para venderlo a un target más específico. Ojalá no nos pase lo mismo con las estafas. Veo que hay una gran intención, una loable intención de muchos canales, entre ellos eh, Colombiano Lara, de enseñar a partir de su experiencia para que otras personas no caigan, para que las personas dejen de caer en estafas y realmente puedan emprender, pero hacerlo bien. Pero podemos caer en la trampa de utilizar estos temas que están en tendencia solamente para hacer crecer nuestras redes sociales, nuestros canales de YouTube y monetizar, y para convertir en las tendencias o las necesidades de las personas en una mercancía, donde realmente no damos soluciones, sino que simplemente nos aprovechamos para nuestro beneficio. Hasta ahí dejo este video, nos encontramos en el camino, hasta, hasta pronto. pronto. Ok, <ríe> no lo había visto, ya, ya, ya lo, lo vi, pensé que hablaba muy mal pero vamos, vamos a ver, vamos a analizar porque me esforcé mucho por no hablar durante eh, el video para que ustedes lo vieran completo y, y yo mientras tanto ir ordenando mis ideas. Eh, ustedes saben que yo siempre digo las cosas sin anestesia eh, de una manera que no, no, no adorno mucho lo que digo. Eh, y eso puede ser un defecto o una virtud, y créanme que lo sé. Sin embargo, procediendo a, al tema del chico del video, yo creo que él está satanizando, déjenme, déjenme ver si lo que digo es cierto, él está satanizando, como él mismo dice, lo mismo que él hace, porque si podemos ver eh, dentro de sus videos, también él eh, utiliza las palabras de Go Global, Omega Pro, Omega Pro, Omega Pro, Omega Pro, Omega Pro. O sea, es también muy reiterativo. Entonces, no veo yo la necesidad de él exponer un tema en el cual eh, yo también soy partícipe. Y es que, vamos a ver, no es que sea algo malo porque también dentro de su argumento, yo lo que siento es que él como que quiere atacar, pero a la vez como que no, como que sí, como que no, eh, lo cual no, no, no me afecta para nada y creo que también el chico tiene eh, parte de razón y, y, y algo de lo que yo les he dicho a ustedes también en este canal es que eh, yo no soy el dueño de la razón absoluta, yo no digo las verdades eh, completas porque todo lo que sucede en este canal, toda la información es información subjetiva, es de acuerdo a lo que yo pienso. Y yo pienso también que las personas, las personas somos seres cambiantes, a veces para mal, a veces para bien. En mi caso yo, yo escojo el camino de ir mejorando día con día toda eh, mi personalidad, mi forma de ser, y tal vez lo que dije en el pasado no concuerda con los ideales que tengo ahorita. Ahora, ¿está mal hablar de Omega Pro eh, ahora que se cayó? No. ¿Está mal ganar seguidores, ganar dinero, monetizar hablando de Omega Pro? No. Y les voy a explicar varios puntos del por qué pienso esto. Eh... Tomando como ejemplo mi canal, en mi canal de YouTube, yo tengo este canal, vamos a verlo de hecho, eh, desde creo que alrededor del de 2012. ¿Cómo era que se hacía para filtrarlo de manera que, que se vieran solo los videos más viejos? Bueno, voy a seguir bajando aquí, ustedes no lo están viendo, pero mi canal está activo. ...desde alrededor del año 2012... ...para que ustedes se hagan... ...una idea... ...¿y qué tipo de contenidos subías antes? Bueno, aquí estoy viendo videos de hace 5 años... ...50 curiosidades de Splatoon... Eh, ...regalé case de Steam... ...juegos de Steam... Eh, ...me enfoqué mucho en noticias de videojuegos... Eh, ...también tuve una temporada donde hacía... ...comedia... ...o sea... Y todo eso está aquí. Está en mi canal de YouTube todavía presente. Eh, hay noticias de videojuegos. Hay blogs. Hay recomendando youtubers eh, de Costa Rica. Críticas. Eh, que he hecho hay una crítica hacia un youtuber famoso en este tiempo que tiene 31 mil visitas. Tengo un video de 2 millones de reproducciones. Videos de hace Hace 7 años. Había hecho un video de eh, típicas estafas en Mercado Libre oh, Les voy a mostrar Típicas estafas en Mercado Libre que tiene oh, perdón eh, 279 mil eh, O sea, videos De todo un poco, gameplays eh, Aquí hay eh, speed drawing a, a mí me encanta dibujar Utilicé en algún momento, cosa que no me agrada ahorita, eh, imágenes sexualizadas para llamar la atención de, el, de la, las personas. Vean aquí, o sea, esto actualmente yo no lo usaría. Y esto es un video de hace 8 ocho años. 8 ocho años, yo me llamaba antes Deus Expedio. Bueno, así se llamaba mi canal. Bueno, creo que aquí no, es, no me está cargando. Ah, ya sé por qué es Ok eh, o sea, he hecho absolutamente todo Eso es lo que quiero, lo que quiero darles a entender en este, en este video Mi canal se convirtió en un eh, ve aquí yo tuve la Nintendo 3DS, la 2DS y la 3DS XL, tuve todas O sea, aquí hay contenido, eh, Aprende a usar Photoshop, yo soy diseñador gráfico. Eh, entonces eh, estuve... Eh, o sea, hice videos de absolutamente todo lo que ustedes se puedan imaginar. ¿Por qué? Porque eh, en YouTube, muchachos, eh, ese canal de YouTube en sus principios yo lo utilicé como un, un, un laboratorio. Yo lo que quería era ir probando diferentes técnicas, diferentes cosas, diferente contenido, diferentes procesos de edición. De hecho, vean que por aquí hay un tiempo, aquí me, me aparece un video muy... Que lo que tuvo son 88 visitas. Yo también eh, estuve indagando por el, el tema de... Edición, voy a bajarle el volumen porque no sé si esto tenga copyright. Yo hacía experimentos de todo. Vean, esto es un video de hace nueve años. O sea, eh, yo hacía de todo, absolutamente de todo. Eso es para que ustedes se hagan una idea. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Yo, yo veo YouTube, porque me estoy extendiendo demasiado. Yo veo YouTube como una planta, una planta eh, que empieza como una semilla y esa semilla ustedes tienen que darle fertilizante, eh, agua, podarla, estarla regando, ponerla en un lugar donde le dé el sol, eh, que si está lloviendo y le está dando mucha agua... Ponerla bajo techo. O sea, lo que quiero dar a entender con esto es que es un proyecto en el que hay que hacer muchos experimentos para llegar a esa fórmula perfecta donde usted ya tiene todos los engranajes ajustados. ¿Qué pasa si usted una planta en lugar de leche, eh, perdón, de agua, le echas leche, probablemente esa planta se va a morir, se va a podrir porque no le estás dando lo que le corresponde. Igual funcionan los canales en YouTube. Ustedes lo que tienen que hacer es darle a su canal de YouTube lo que más produzca. Para que ese canal crezca. Y una vez que ya está grande, ustedes pueden hacer muchísimas más cosas. Y eso se lo dice a alguien que tiene un canal de YouTube desde hace 12 años. 13 años, perdón. ¿Qué fue lo que pasó conmigo? Bueno, yo experimenté con todo. Más o menos iba tomando el camino hacia temas que yo sabía que eran los que más me generaban. Les digo, llegué a tener entre todos esos experimentos un video que tiene 2 millones de reproducciones en la actualidad. Déjenme ver si lo encuentro porque esto es un mar de videos. O sea, eh, para que yo logre eh, encontrarlo, hice un video eh, celebrando mis primeros mil suscriptores. Bueno, no lo encuentro, pero por ahí anda. Un video de, de dos millones de reproducciones. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir, muchachos? Que el hecho de que usted utilice Omega Pro para ganar suscriptores y dinero, está bien. ¿Por qué? Porque eh, ese tipo de temas que son tendencia pueden ayudar a crecer canales que probablemente de aquí... A tres años, a cuatro años, a cinco años, esos canales aprovecharon esa ola, pero luego siguieron en un desierto total y nadie los volvió a ver y desaparecieron. A como puede ser que este tipo de temas también ayuden a tomar esa ola y a que canales se disparen. ¿Qué es lo que yo pretendo hacer con este canal? Este canal, cuando yo lo dejé hace alrededor de seis años, tenía ocho mil suscriptores. Esos ocho mil suscriptores eh, fueron creciendo a lo largo de un año cuando volví yo a YouTube que fue en enero del año pasado y, y actualmente tenemos 13500, mil 13, y algo de suscriptores quiere decir que subimos cinco mil suscriptores en un año lo cual es un número bastante bastante grande eh, entonces y el hecho de que se esté ganando dinero de YouTube Tampoco lo veo mal. ¿Por qué? Porque a nadie se le está quitando dinero por ver esos videos. Y no podemos satanizar el tema de utilizar Omega Pro o de utilizar una estafa que esté eh, en tendencia porque es algo de lo que para bien o para mal la gente lo está viendo y está aprendiendo. Aunque sea que entren a chismear, aunque sea que entren... Eh, por curiosidad, por morbo. Muchachos, ya vengo porque tengo algo en la cocina. <ríe> Voy a ponerle pausa. Entonces, lo que les decía, aunque sea por curiosidad, por morbo, por lo que sea, la gente que está entrando a ver los videos, se está informando, está aprendiendo. ¿Por qué? Porque hay personas del tipo que necesitan llevarse los golpes para aprender que son todas las personas que, eh, que metieron el dinero, lo perdieron y lamentablemente aprendieron la lección gracias al golpe. A como hay personas que aprenden viendo los errores de los demás, gente que ni, nunca invirtió en Omega Pro y que ven estos videos por puro entretenimiento, por puro morbo, por puro lo que sea, pero que viendo esos errores que cometió la gente, de esa manera aprenden y de esa manera evitan cometer este mismo error. Entonces, yo no veo el por qué satanizar o hablar mal de, de este tipo de temas cuando también eh, muchos o la gran mayoría de youtubers utilizamos estas mismas eh, estrategias. Eh, ahora bien, ¿Se gana dinero de YouTube? Sí, se gana dinero. Pero vamos a ver. Eh, en el punto en el que está mi canal, si yo decidiera dejar mi trabajo y dedicarme solo a YouTube, yo sé que yo haría que este canal subiera a niveles, porque ya lo he probado, ya he subido la cantidad de, de videos necesarios para yo decir ya puedo ganar lo mismo o similar, tal vez ajustándole un poquito a lo que gano yo en mi trabajo convencional. Pero, esto no lo hago por dinero, porque si no ya hubiera hecho esto. Ahora, tampoco voy a ser este, le, la persona que les va a decir, yo no hago esto por dinero, porque no, vamos a ver, siendo sinceros, todos necesitamos dinero para vivir y necesitamos dinero para muchas cosas. Esta computadora se compró gracias a YouTube. Este micrófono se compró gracias a YouTube. Yo lo que, lo que hago... Eh, ahora, no se, no se, esta computadora no se pagó en un mes. <ríe> esta computadora se fue guardando el dinero generado por YouTube durante, creo que fueron seis meses o una cosa así, y se logró comprar de contado. Eh, entonces, yo lo que estoy haciendo actualmente, se podría decir que lo hago realmente... Por querer transmitir un mensaje. Y por querer a esa semilla, a esa plantita, meterle un poquito más, un poquito más, un poquito más. Para que llegue el, el día en el que yo pueda cosechar esos frutos. ¿Cuándo sería el día que, usted lo, que yo logre cosechar esos frutos? Cuando yo diga, Emanuel ya gana dos veces más de lo que gana en su trabajo tradicional. Tres veces más de lo que gana en su trabajo tradicional. Entonces Emanuel puede... Hacer algo que lo hacía por hobby, porque le gusta. Porque ustedes, ustedes piensan que este video, hacer estos videos conllevan eh, simplemente prender una cámara y ya. No. Conlleva un esfuerzo de aprendizaje, de utilizar programas, de utilizar software. ese aparatico que ustedes ven acá conlleva un, un aprendizaje en el cual ustedes también tienen que dedicar tiempo porque no es nada más comprarlo y empezar a usar el, este aparatito donde salen Otraña. estos sonidos que se hicieron meme. Eh, entonces, hay que saber un poquito de muchas cosas y eso requiere una capacitación, requiere eh, un proceso de aprendizaje y no veo el por qué esté mal ganar dinero de esto. Ahora, actualmente, Emanuel, ¿usted gana lo suficiente para vivir? Si yo dejara eh, YouTube, actualmente, eh, si yo dejara mi trabajo, podría vivir con lo que gano actualmente. No. No me alcanza, pero ni para la mitad de lo que gano en mi salario normal. Puede llegar el momento que si yo tuviera más tiempo libre, no trabajara. Sería un proceso, pero yo sé que sí llegaría a ganar prácticamente eh, lo que gano en mi trabajo. Pero, a lo que voy con esto, es que el dinero que me paga YouTube, la gente lo sataniza, porque estoy ganando dinero de hablar de Omega Pro, cosa que yo lo veo como un sistema de aprendizaje donde la gente puede entender cómo funcionan todos estos y cómo retribución YouTube paga por un sistema de visitas. Hablando de números concretos, lo que yo gano son de 200 a 300 dólares por mes. Ahora, ¿cuánto gano yo en mi salario tradicional? De 1000 a 1300 dólares. Vean que la diferencia es bastante, bastante, bastante grande. Entonces, eh, por todo el esfuerzo, por toda la dedicación, yo no veo mal que YouTube pague o yo no veo mal, satan yo, yo lo que sí veo mal es satanizar este tema de que los youtubers están ganando dinero por hablar de Omega Pro cuando hacer este trabajo es un trabajo que conlleva tiempo, dedicación y mucho esfuerzo. ¿Por qué? Y mucha capacidad, eh, tener mucha templanza, tener, porque se reciben muchos comentarios. La gente que, cuando yo empecé hablando de Omega Pro hace un año, que Omega Pro no era tendencia, que estos videos yo los subí lo que tenían eran mil reproducciones, 500 reproducciones. Y yo cuando llegué a tener mil reproducciones en esos videos, yo me sentí contentísimo. Eh, o sea, cuando Omega Pro no era tendencia, en esos tiempos yo recibí una cantidad de hate inmenso de la gente que estaba dentro de Omega Pro, que escribía muchas cosas. Y yo aprendí a que si usted está en este tema de YouTube, usted tiene que tener una piel gruesa, una piel dura, una coraza. De, de manera que esto no le afecte su mente, no le afecte su vida. ¿Por qué? Porque sobre todo hablando de estos temas que se hablan, se recibe demasiado hate. Y esto, usted tiene que tener muy buena inteligencia emocional para saber manejar estos temas. Entonces, es un tema complicado, se requieren muchas cosas. Y eh, no, no veo el por qué satanizar este tema. Ahora, el dinero que paga YouTube lo paga por las visitas. Las visitas eh, se ponen anuncios, esos anuncios los, se los paga los, lo, la, las marcas a YouTube y YouTube le comparte una parte a eh, estos canales donde se pusieron estos anuncios. Esos anuncios que usted está viendo el video y le sale un, un, un anuncio. Por eso es que el YouTuber eh, gana. Ahora, si comparamos esto con Omega Pro, ninguno de ustedes está pagándome a mí absolutamente nada yo no les estoy quitando dinero a nadie por ver estos videos entonces eh, eso es lo que quería decirles muchachos eh, la verdad me parece que el contenido de este chico es bastante bueno me gusta, de hecho lo veo y lo voy a seguir viendo pero sí no me pareció eh, del todo correcto el hecho de satanizar este tema, de hablar eh, cosas en las que él también incurre, entonces eh, es, es un tema bastante eh, delicado, más siendo él parte de, de, de esto, que ya vemos que utilizamos todos el, la palabra Omega Pro para llamar eh, a atraer a, a más gente chicos, eh, ese video se hizo larguísimo <ríe> eh, eso es todo lo que quería hablar en este video, y pues nos vemos hasta la próxima, chao